Bueno, eh, ahí están las palabras eh, que pronunciara ayer el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien al mismo tiempo es presidente de la Comisión para Seguimiento del de COVID-19 y su desarrollo, su desenvolvimiento en la República Dominicana. Francis, bueno, te veo una cara como de tragedia qué pasa. <ríe> Pidiéndole a Dios que nos dé inteligencia para entender la manipulación del Estado Dominicano en un proceso que se supone es de crisis de salud. Pero voy a citar a bien chi Han, que es un filósofo surcoreano, uno de los más importantes de, de esta época, y quien hace un tiempo eh, enviara al mundo la oportunidad de leer su pensamiento la emergencia viral y el mundo de mañana. Filósofo surcoreano, piensa desde de Berlín. Los países eh, asiáticos están gestionando mejor esta crisis que Occidente. Mientras allí se trabaja con datos y mascarilla, aquí se llega tarde a abordar el problema, ¿verdad? Y se levantan fronteras, no hay tránsito aéreo, marítimo, nos tienen controlado, individualizándonos los casos. China hoy tiene alrededor de 200, 200 millones de cámaras capaces de identificar individualmente quiénes han estado relacionados con personas, con COVID o quién ha estado con COVID, incluyendo que tus pasos te lo van midiendo y se está llegando a que los estados se están cayendo en la misma trampa. Esto es un, una fórmula vendida de manipulación de los estados para poder acometer propósitos ya sea de control social como político que es el caso que nos ocupa se juega a controlar eso para propósitos políticos de hecho para mí las declaraciones del ministro estaban dadas para que fuera sustituido hoy por sus declaraciones desvelaba y se ponía un poquito al lado, fuera, del libreto que le mandaron a decir, y el que están manipulando que con esto se, se concreta ese libreto. Y allí encontramos que Chuján nos hace la advertencia al mundo de la, del biocontrol, porque ya antes lo había hecho Foucault con la biopolítica, y la verdad que tiene mucho sentido las explicaciones, busquen el artículo busquen el artículo para que lo entiendan y lo comprendan aquí en República Dominicana estamos siendo manipulados y atrapados en lo que ellos llaman un freno o no desescalada en su tercera fase vamos a volver atrás ¿podrá el Estado colocarnos en un estado de, de emergencia de un control total y mandar de nuevo a las casas a los que están trabajando ya o a las empresas cerrarlas cerrarla, no, entonces no tiene sentido que no haya la continuidad de la desescalada. Ah, que en Europa se han manejado mal, recuérdense que Europa tiene la población envejeciente más alta, de hecho, hay países que están procurando fuerza laboral joven para pasar de, esa, de ese envejecimiento de su población, que realmente no va a, ser, no va a soportar el virus, por simple como es. Fulvio. Una entidad científica que aglomera cerca de 4.000 científicos ha hecho un análisis sobre el proceso de resultados con relación al COVID-19 y dice que solamente el Caribe y Uruguay están ganando la batalla contra el COVID-19 en América, pero del Caribe tiene una excepción, tiene Haití y tiene a República Dominicana, porque no le eh, la plana es muy, muy limitada, muy baja, la recuperación. La curva plana de nosotros no se puede llamar curva plana porque parece una montaña rusa y está continuamente subiendo y bajando eh, en esos informes que da el Ministro de Salud Pública. Entonces, yo en un momento comenté que la fase aquí ni siquiera la saben distinguir porque parecía que cuando estábamos en fase 1 estábamos en fase 3, cuando estábamos en fase 2 parecía como si estuviéramos en fase 4. Y también no nos han hecho un examen eh, científico aleatorio aquí, por ejemplo en nuestra provincia, que hay 10 eh, provincias que tienen eh, condiciones para pasar a otras fases, que no, no tenemos que estar porque como están las otras, eso se puede distinguir. Eh, no sabemos tampoco eh, la cantidad de inmunidad comunitaria que nosotros tenemos. Pero bien, estamos en la fase 2 y vamos a seguir en la fase 3 porque no superamos esta parte. Y era de esperarse con este desorden. Y ahora volvemos al principio. Las restricciones que hay que tener para que la población use mascarilla, las restricciones que hay que tener para que la población se mantenga a distanciamiento y también el distanciamiento social, que son cosas totalmente diferentes, eh, interactuar eh, socialmente con la familia o con otros amigos y el distanciamiento entre personas, la higiene de lavarse las manos y mantener una higiene, que son cosas que contribuyen, ya probados científicamente, a controlar eh, la contaminación del COVID-19. Todas las partes preventivas indican que nos hace falta más educación, nos hace falta más disciplina y por ende eh, esta actitud de no pasar a la fase 3 yo la veo positiva en el entendido de que tenemos que ser responsables. Si yo me, me pongo mi mascarilla, yo me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti, pero si tú no te la pones, tú estás poniendo en riesgo la vida de lo que, de todo lo que estamos aquí. La realidad es que ha habido un manejo politiquero, un, mine, un manejo irresponsable, porque desde arriba donde tienen que dar el ejemplo, se le ha sido muy permisivo a, a sectores oficialistas de andar de noche y de estar rompiendo protocolos y muchos de los partidos, incluyendo el de nosotros, en algunas actividades también se han roto los protocolos. Y todo eso hay que evitarlo entre todos. Bien, gracias, Fulvio. Yerian. Bien, miren, se dice que parte del éxito de los países orientales es la disciplina, uh -huh. cosa que lamentablemente sí. el dominicano en un gran porcentaje no tiene. Cuando, qué interesantes esos datos que arroja, eh, o esa posición que arroja Francis. citaste a un científico, ¿verdad? No, un filósofo surcoreano que le ha dado giro a la pandemia desde su posición y pensamiento. Correcto. Y le ha definido, hay nueve posiciones no me de, de él sobre la pandemia, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente. Pero esas son sus posiciones. No, no, creo. claro. Aportarte, Jerián, uh -huh. que ya Jamaica, Puerto Rico, Cuba eh, y todo el Caribe Oriental de las Islas pasaron a la, a la fase 3, excepto Haití y República Dominicana. Y, Muy bien, miren. Y Vietnam destapó des, des, des, des, des, des, des todo su... Yeah. Y no desescaló tiene, todo. Desescaló todo y no tiene muerte. Sí, miren. Hay que trasladarse entonces a la India. Miren, yo le voy a dar los datos ahora mismo de cómo está el mundo con el COVID ahora mismo. Estos datos son: en el mundo van 443 mil muertos hoy. En Estados Unidos, 116 mil 963 muertos hoy. En Brasil, 45 mil muertos. En Reino Unido, 41 mil. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que es importante que yo quiero citar, la India, señores. La India hace unos apenas tres días tenía 7 mil muertos. ¿Sabe cuánto lleva hoy? 11 mil. En menos de cuatro días le, se, se le han muerto alrededor de mil personas diarias. En la India está, puede haber problemas, porque hay un son problema. 960 millones de gente. Hay, hay, hay, un, hay un problema en la India, pero no solamente en la India, está sucediendo en Rusia también, que lo tenían controlado y se le está saliendo de control. Ya aún más de 7 mil muertos en Rusia. Igual está pasando en Canadá, que está aumentando la cantidad de muertes. Eso es lo que tenemos que ver, es que nos hemos relajado con esta enfermedad. Hay países que han entrado en confianza. Es lo que pasó con nosotros ahora. Lo teníamos bajo control y entramos en confianza. Señor, tenemos ya, ¿cuántos días? Un mes. un mes. Tenemos ya en... Eh, todavía yo estoy Abril. esperando la con Bando fase y cada fase tiene 14 días. Es decir, que tenemos alrededor de, de, de, un, 30 de un mes ya en... La fase de brote... No sé si es de 14, 8, 14. 14. Entonces, 14. Los, que, que la evolución del Pero de que 14. no hemos tenido rebrote. Es posible que, que estemos eh, eh, eh, teniendo los resultados ahora de, de, de, de la primera desescalada. Porque hay que entender algo. Miren, eh, lo que dijo Montalvo ayer, y el, el, el gobierno naturalmente recibió la recomendación de los asesores en materia de salud, que el éxito logrado en el COVID ha llevado a la población a perderle miedo, es cierto. Nos estamos, nos, hemos entrado en confianza. Eh, dice que en el momento no se dan las condiciones para pasar a la fase 3 eh, que se mantiene la fase 2 hasta la próxima semana para monitorearla se, la, la parte turica, eh, turística se va a abrir a partir del 1 de julio con algunas restricciones eh, dice que los casos críticos pudieran aumentar en julio y eso pudiera provocar eh, ¿verdad? Eh, una que se llenen las camas en los hospitales y que se coge precisamente el riesgo de saturar la capacidad. ¿Qué yo creo, señores, eh, que no podemos, no podemos seguir como estamos como sociedad. Aquí lo que falta es responsabilidad ciudadana. O sea, los fines, de semana, los fines de semana, aquí usted pasa por cualquier esquina y encuentra decenas, por no decir cientos de personas, tomando alcohol sin mascarilla, abrazándose todo el mundo. Incluso las familias se están visitando. La, la familia, de hecho, debo admitir, nos estamos visitando, eso no es correcto, porque la pandemia aún, no, aún está aquí. Así es. Y lamentablemente esa confianza que le estamos tomando al COVID la pagamos con muertos. Mira, en la parte que más me preocupa, eh, todo eso que tú dices yo estoy de acuerdo en que es así, eh, pero hay un elemento aquí es no vamos a llegar a ser responsables como ciudadanos porque no lo somos idiosincráticamente. Uh -huh. Es decir, eso no se aprende de, de un día para otro, señores. Eso es un proceso. Sí. Y ese proceso tampoco se va a dar en 14 días ni en un mes. Lo que quiere decir que eso que dijo Montalvo con relación al hecho de que las autoridades policiales y, y, y militares van a a como a intervenir uh -huh. para lograr arreciar, señor... Van a mayor, mayor vigilancia exacto, eso me preocupa ¿sabe por qué me preocupa? primero porque Como estamos tratando y a porque estamos tratando con un país indisciplinado totalmente uh -huh. de gente que entiende que lo, que, lo bueno de, de, de vivir en sociedad es ser, tener tigueraje para conseguir lo que tú quieres uh -huh. ¿tú ves? y no respetar nada entonces no hay niveles de consecuencias cuando un policía sale a la calle y le dice a un tipo mire póngase la mascarilla y el tipo le diga que no, el policía le va a dar un batazo. O va a entender porque está haciendo su trabajo. Sí. Pero la gente tampoco va a entender que el policía está haciendo tra su trabajo. Lo que le va a decir, pues ustedes sí joden. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, eso me preocupa porque esos niveles de, de, de indisciplina de este país, de la gente de este país, podría provocar una serie de hechos que nosotros quizá tengamos que lamentar más tarde. Me preocupa mucho esa parte. Bueno, realmente... ¿Qué decir? ¿Qué decir? <risa> en de eh? ¿Qué decir en la República Dominicana, señores? La gente lo sabe. Usted que está en su casa, que me está viendo ahora, sabe que usted el fin de semana compartió con gente, incluso te abrazó gente claro. de su familia. No, y lo eh, que no tú es dices, las la familias nos están visitando. Eh, caramba, es que no debemos hacerlo. Y francamente, uno tiene que admitirlo. Hemos caído en ese error. Hemos entrado en esa confianza de ir a abrazar a la mamá, de ir a abrazar al abuelo. Es que no se puede, señor, y tenemos que tenemos que hacer esa es reflexión. ¿Saben por qué? Porque usted no sabe en qué momento usted se contagia. Esa Hay gente que son difícil, asintomáticos. Esa, esa parte es difícil. Diría. Sí, está bien pero que tú difícil. Tú tienes un hijo fuera de tu casa y tiene tres cuatro meses que no lo ves. Uno lo entiende. ¿Saben lo que hicieron? Creo que en Argentina. Ojalá Papi, Yoani, igual para allá, tú le vas a decir que no. Ojalá Giovanni mm. de producción no lo pudiera, no lo pudiera conseguir. En, bueno. en Argentina, creo, ¿sabes lo que se inventaron? Una cortina de abrazo, que es un sí. plástico con, con la forma de brazo, y tú abrazas a la persona con. <risa> son inteligentes, sí. no, aquí no, aquí no se puede. Una especie damos. de capote para el agua. Sí, por ejemplo, es una cortina que tiene brazos y tú abrazas a la persona, pero a través de un plástico. Qué bueno. No deja de ser un abrazo, pero no pasa nada por ahí y lo viven desinfectando, qué interesante es una idea, ¿verdad? <ríe> Brillante. Yo no, sé, yo no sé cómo lo haríamos aquí, pero señores, miren, es por el bien de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, no podemos entrar en confianza, porque decía mi abuela, en la confianza está el peligro. Claro, así es. La confianza peligro. Bueno, señores, vamos a recordar o vamos a decir la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con las autoridades al considerar que no están las condiciones dadas en el país para pasar a la fase 3 de la desescalada? Vamos a ver la pregunta del día. Mira, me llega aquí una fotografía. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo con las autoridades al considerar que no están las condiciones en el país para pasar a la fase 3? De la desescalada, comuníquese con nosotros, escríbanos al 829-451-3381, nuestro número de WhatsApp de, de mañana. Dime, eh, mira, me Genial. llega una información aquí de, de Jan Paredes desde Castillo. ¿De quién? Jan Paredes, que es un dirigente eh, comunitario, eh, maestro, locutor allá en, en Castillo. Okay. Eh, dice que sus riñones no están funcionando que lo están dializando y que le están ¿verdad? poniendo sangre, uh -huh. eh, que tienen que realizarse tres terapias consecutivas para ver si los riñones arrancan. Eh, él pide que oren por su salud. Estoy viendo bueno. aquí fotografía de él realmente eh, eh, dializándose. Así que... Caramba, eh, unirnos esa situación, a, Y lamentar la situación de nuestro amigo Jan, que es un fiel televidente sí, de este pedimos. Programa. Y un colaborador de mucho tiempo siempre así es. un gran amigo ya eh, deseamos es. que Dios salud. pase en su mano sanadora por tus riñones y que pueda reactivarse vaya nuestro y, abrazo a y de la... que de momento uno encontrarse con esta noticia eh, te deseamos todo lo mejor y están y mantenernos al tanto así es bueno señores son las ¿Qué hora es son las siete y pico sí, siete y treinta y tres tenemos aquí a Geli Polanco, miren esto, señor, que ahí estoy de acuerdo con Francis. Creo que ayer debieron destituir al ministro de, de Salud. <risa> Geli Polanco nos manda aquí dice que fue <risa> un grave Muy error duro. en el WhatsApp, que fue un grave error de ministro cuando, cuando dijo que, eh, que no había recibido la prueba ni de Gonzalo, ni de Luis Abinader. Ni de Luis Abinader. Yo, yo estoy seguro porque vi fotografías que el compañero Fulvio nos presentó, o nos envió, de la entrega de esos kits de prueba. A menos que la caja estuviera vacía, igual que, la, que, igual que pasa, la de Gonzalo, pero la recibieron en los diferentes hospitales. Oye, me O es sea, así. Y hoy, Se raro eso, hoy, hoy, muy extraño, hoy el ministro de Salud debió estar destituido porque dijo cosas claro. de las cuales él no tenía ningún tipo de información es y que, es lo que siempre le ha pasado a él. Como que él habla, y tú lo vas buscando en los papeles, como si no tuviera la información acabada. Entonces, yo creo que eh, en, en materia de información, Crearle duda a la población con este no, tipo de, de metida en, de pata. en medio de esta situación. Sí, porque es una metida de pata y histórica. Ya sabemos, porque... Y ya sabemos que, que el Estado, que debió de proveerle, no verse que le donan al Estado por un candidato, sino que el Estado disponía como comprador principal de esas pruebas y el más interesado en enfrentar la crisis para conseguir que lo veamos como el gran paradín, como el gran ejecutor, lamentablemente se perdieron de esa oportunidad porque se la entregaron a un candidato cuando el pueblo no es tonto, y entregársela a un candidato ayer con las declaraciones del ministro, vuelvo y repito, debió de estar destituido porque sí. se contradice con todo lo que ha venido haciendo para poder establecer un plan de emergencia, una excepción en el Congreso que ya se logró. Bueno, pero no tiene que, sí. ver, una, no tiene que ver una cosa con la otra. No, claro, porque... porque una igual... cosa es que él, que él se haya equivocado en eso. No, no, pero... Y ella dice, por ejemplo, mira, yo no recibí esto y después se eche para atrás. Y si sí. Sí, yo lo recibí de lo este que candidato, pasa es que inmediatamente tú tienes... quedó, debió ser destituido ahí. Lo porque que pasa es que esa tiene información un... que dio equivocada puede provocar que la gente piense que todo lo que ha dicho de ahí para atrás es mentira, pero eso no necesariamente tiene que ser verdad. Es decir, pero fíjate, él mismo no dijo en otra contexto. declaración, en la en el boletín 37, si mal no recuerdo, uh -huh. que el Estado no había adquirido una prueba, ¿sí o no? Dijo había, dijo en una ocasión por que eran donaciones. Entonces todo esto uh -huh. tiene que uh -huh. hoy traernos un recuento de sus actuaciones y de la y de la desescalada que tiene él entre la, el plan del gobierno y su propia gestión. Bueno <ríe> el